Yo siempre lo menciono eso y me dicen que porque somos compadres. Pero viniendo de mí, que soy poco adulador, a mí no me gusta mucho eso. Eh, creo que es suficiente a repetir, agradecer porque poco a poco se ha convertido en una institución, en el baloncesto de San Francisco y de la zona, que ha organizado y ha revolucionado porque ha evitado pleitos, muerte, porque cuando se va a botellazos en los torneos, que pasaba cada rato eso en todos los campos, en todos los sectores. Ya eso no ocurre gracias al orden, a la organización que ha montado, Ariel Núñez y su equipo de trabajo hace mucho tiempo, pero ya un poco más notable. Por eso yo le agradezco a usted mucho por el baloncesto. Bienvenido. Muchas gracias, eh, compadre, Enrique eh, Por cierto, eh, supe que estaba fuera del país. Ah, usted supo. No, ya viaja, ya. Aquí viaja todo el mundo, ya. Ya viajan todos. <ríe> todos todo viajan. El menor viajó. <ríe> ok. De que yo llegue aquí también, también viaja. Todo, todo viaja. Sí, sí, no no, ya no. Ya. no, no. no sí, compadre. Eh, nada, eh, antes que todo, darle las gracias por la oportunidad. Para un par de viajes, usted tuvo que dar adelante, sí, pero. Me, me, me me me cual, la, eh, bajamos bravo <risa> Yo le decía, compadre, tranquilo, que esa vaina, está... gente. Eso no es uno de uno, eso es de ellos Y el le decía, eso es mentira. Eso es mentira. Pueden decir que no. Sí, qué mentira. Bueno, darle las gracias a ustedes por la oportunidad. Cada jueves, llevándole a ustedes el baloncesto a nivel local, nacional e internacional. Y felicitarlo antemano, antes de no habíamos hablado públicamente con respecto al torneo superior con refuerzo. Felicitarlo tanto a usted, al Club Santa Ana, a los organizadores de este torneo superior, que decíamos antes de, y usted lo sabe, que iba a ser un éxito eh, total este torneo por la vibra que había en el baloncesto, por lo, el personal que se estaba trabajando en el baloncesto local. Aquí mucha gente eh, ve las cosas y... y, y y no destaca la, el, el equipo de trabajo Ah, que las cosas terminaron bien, muy bien El torneo superior fue un éxito Pero debemos reconocer a todas aquellas personas que trabajaron en este evento Desde la, el presidente de la asociación, el presidente del comité organizador eh, Las relaciones públicas, eh, el comercializador, la dirección técnica, los equipos Felicitar al a Club Santa Ana que, que mostró, usted decir, en este baloncesto, No sé si lo han dicho Terminar con Adris de León y Robert Glenn, eh, eso tenía muchos años que no se veía. Terminar Máximo Gómez con dos americanos, un tipo, la gente habla, pero un, un, un jugador de ellos, el, el último que trajeron, NBA, NBA, sí, sí, sí. Eh, invirtieron más de 2.500 dólares, eso fue nada más pagarle a él. Imagínate los gastos, viajes, todo eso, y hay que agradecer y felicitar ese trabajo que hicieron los equipos eh, Juan Pablo Duarte siempre muy ético, Juan Pablo Duarte siempre eh, dando calidad a nivel de refuerzo, cuando se mencionó la contratación de Bimbo Carmona eh, todo el mundo well, Bimbo, así, aunque no está en sus mejores momentos, ya por pues, asunto de la edad es un jugador, un estelar un jugador que fue selección de Puerto Rico anduvo el país, aquí con mucho eh, triunfo, el nivel de, de, de Luis Jacobo, otro jugador de, de nombre, San Martín eh, trató, un, elevó un poquito más su nivel eh, de los últimos años a nivel de, de, de, de refuerzo, te podría decir, tú que te miras así. Bueno, pero pues tú estás diciendo que elevó el no, nivel No, no, no. Yo, he yo lo hecho es yo no estoy mirando porque realmente encontré con, no, no nada malo, pero con San Martín, ese jovencito que vino, por ejemplo, una tremenda adquisición, el jovencito. Juan Junior. Juan, Juan, Junior. Juan Junior, sí, vino a jugar en el sub-21, sub-22 y sí, dejándose ver Al nivel más alto Porque de ahí va a salir mucho Jugar Así en es. San Francisco es una gran vitrina ¿No? y, es, y ese nivel Y de un momento la, la, contra, la contrataciones de Oliver García Y tuvieron un dirigente también de renombre bueno, Está en la final ahí en el el mismo refuerzo el, y El torneo maravilla. Todo el mundo tuvo que ver parte eh, Esencial, la fanaticada eh, la fanaticada del, del torneo superior fue un éxito, la fan, se comportó director a nivel, también. El director técnico, no, eso no lo ven porque eso es. El es, director técnico eso, no hubo problemas. Eso es una situación, tú sabes cómo es. Pero eh, gracias a Dios todo salió bien. Felicitar ahí, me veo a Danilo Jerez, que fue el dirigente del año, eh, se encargó ese equipo encima. Eh, una gran oportunidad que recibió del, del Club Santa Ana y ahí están los resultados. Y felicitar a, a, a todos los que fueron parte. ...de este evento superior con refuerzos ...que por cierto ya debe poner fecha... ...no sé cuándo se va a reunir la... la ...ya debe tener su fecha... Exacta la fecha, ya cuando. La o sea, reunión, sí. Exacto, ya cuando va a iniciar. Lo primero es resolver otras cosas, porque estamos. Eso siempre se va a resolver, eso siempre va a quedar. Esa colita sí, no, la gente colita, tiene que saber. La cola llega al barrio, la, y se la, la, la, la, cola. la, la cola. A veces que al torneo que sale. Está llegando largo. Al, al campeón, al, al copas, yo siempre he dicho, hay copas que salen carísimas. ¿eh? Qué difícil. A veces es bueno PD, sí. a veces, tú sabes. Es bueno PD, pero no, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Pero es bueno PD que te quedan, te quedan unos chelitos. Mira, ya está saliendo del torneo superior. Hay que hablar de muchos torneos, hay que primero antes de hablar de los torneos, destacar a esta muchacha, Thaís Roja, que estará participando en Colombia, en los Panamericanos, en la categoría 3x3, está la, la en segunda. Junior ahora hacia, están allá en Cartagena. La segunda, la segunda joven, franco-macorizana, que estará representando a la República Dominicana. Thais que viene de la escuela de Junirza Gutiérrez, eh, se va ya a la capital a, con Alejandro Bretón a trabajar lo que es el 3x3 y al que reconocer y felicitar a Taís, que es una franco-macorizana nuestra que estará representando la República Dominicana en Colombia. El 3x3 ha abierto muchas puertas y Así es. nos permite tener a nuestros atletas en entre, tres en los más alto del los, mundo. Tres atletas que han salido del <coughs> en país. ¿Sí? Entre ellas, Cintia Núñez, está Luis Malfejreira, y ahora Taís, eh, aparte de lo que como entrenador y parte del cuerpo que es Alejandro Bretón, que ha estado también fuera si del país. Si usted me lo autoriza, porque yo ese tipo de cosas las consulto con el que sabe, para el mes de, bueno, no van a decir mes porque hacen uno un día antes o dos, conociendo yo a la gente de aquí. Pero, Vamos a hacer un 3x3 nacional una vaina grande liga. Vamos a hacer un 3x3 pronto. Uy, Usted me lo autoriza. Claro. ¿Cómo eh, vamos a trabajar en eso. Hubo un torneo bien grande ahí Vamos a trabajar eh, en eso, eh, grande liga. Es nuestro amigo Santos Sebastián. No, no, no, yo fui ahí grande fue grandes Ligas, pero Santo, Santo duró trabajando ese proyecto. Más de cinco meses. No, vamos a trabajarlo. Eh, hay que hablar. Mira, eh, antes que pasemos a otro tema, perdón que te interrumpa, Ariel. Ya que estamos tocando el punto de baloncesto femenino, cabe destacar también que las indias Así es. se ah, coronaron campeones. Las indias de San Francisco. De San Francisco. Sí. Del, Club San del Club San Vicente. Del Club San Vicente se coronaron campeón en el torneo. Un torneo nacional femenino. De, menino, ajá, de el, clubes. De clubes. Eh, Tuvieron la victoria de la, 4 a 2. Pasó esa serie. Hay que felicitar a Junilza Gutiérrez, tanto a Tony Reyes, Pedro Reyes, que fueron parte de este de este triunfo. Que son los encargados de que ese equipo estuviera viajando. Se estuvo jugando no entonces. Una inversión es, y todo. Exacto, se estuvo jugando fuera. Es un buen paso porque comienza entonces a mostrar. <coughs> perdón, que después del torneo que se realizó, que precisamente lo organizó Tony en ¿no? Sí. femenino. San Francisco puede tener la franquicia femenina y ahí hay una gran se parte da, de esas muchachas. Se ha trabajado mucho. Se está trabajando ¿sí? en Así. eso, claro. No, y si tú, el nombre de las indias. si tú vas al pabellón, sí, porque para pa comenzar de ahí. Encuentra cada tarde más de 15 o 25 jóvenes femeninas es bueno. practicando este deporte.